Es hora de levantarse Marcelo ¿Dónde está todo el mundo? ¡Nos espera la mí, la mí, la mí, la mí! Gracias Se fueron sin mí Lo hacen todos los años ¿Por qué? Que ya nadie me quiere que no hay nadie que se interese por si del preso. Ah, alguien tiene que ir con ustedes. no te muevas. ¿Qué? No te muevas. No me muevo. Shh, no me muevo. Intenta conocerte. ¿Qué haces? ¡Me camuflo a otra ¡Me No a ¡Me distraigas, a Es ¡Me voy a mover! ¡Me ¡Ah! a mover! ¡Me voy a No ¡Me voy ¡Me ¡Me voy Eso いいね la sal de ahí! ¡Te voy a colgar de las orejas! ¡No te va ¡Solo ¡No Oye, cuando comas cactus quítale las espinas ah, ah, ah, ah.